¿Cómo estás Sagitario? Te doy la bienvenida a este espacio de biosabiduría ancestral en donde como es costumbre venimos a entregarte esta guía semanal acerca de los últimos días del mes de octubre en cuanto al dinero, los negocios, las finanzas, cómo estás terminando este mes, cómo te sientes me encanta que estés aquí, dale like, suscríbete también a este canal Activa la campanita para que estemos presentes contigo cada que subamos nuevo contenido Y bueno, vamos a empezar Sagitario, estamos muy contentos esta mañanita rica, hermosa que estamos viviendo Te voy a poner de este lado, déjame ver cómo te ves Muy bien Sagitario, pues mira, vamos a, vamos a empezar, vámonos rápido a lo que nos interesa Dirían por aquí en México, vámonos ya con esta guía. Recuerda que esta guía es general, por lo que puede o no ajustarse a tu vida. Esto no es una adivinación del futuro, por ahí muchas personas de repente nos dicen dime qué me va a pasar, dime qué, qué tengo que hacer, dime qué resultado voy a tener, si lo hago o no lo hago, y la respuesta es todas aquellas dudas todas aquellas respuestas que necesitas están en tu corazón nosotros lo que hacemos es hablarte del presente qué es lo que hay que sanar qué es lo que te está mm, reteniendo en resistencias y de esta manera una vez que tú lo pongas en práctica verás las opciones que el universo te envía ok así que pues bueno, Sagitario, si tú eres de las personas que espera una adivinación del futuro, este espacio en realidad no es para ti. Si por el contrario realmente tienes el interés de despertar espiritualmente y seguir los deseos de tu alma, quédate porque aquí está alguna respuesta. Y bien, déjame por aquí voto alguna. una primer carta. Tienes el Palacio Dorado, ahorita te voy a clarificar estas cartas, vamos a sacar nueve cartas, ok, las primeras seis nos van a hablar de cómo estás en tu presente Sagitario y qué es lo que hay que trabajar, ok, quiero este, muy bien, mira qué bonito. A ver, Sagitario, primero Quiero decirte que tienes un presente económico bastante positivo en tu vida El Palacio Dorado, tienes la carta El Palacio Dorado a ver si lo puedes ver bien, ok, tienes esta carta, el palacio dorado, ¿y qué nos dice esta carta acerca de tu presente en cuanto a la parte económica? tienes toda la abundancia que puede existir a tu disposición, ten la certeza de que aquello que estás desarrollando sea un trabajo en una empresa, sea una, un negocio, sea nuevos proyectos, un emprendimiento, ten la certeza de que va a dar frutos. Lo que tú estás viviendo hoy es experimentando en tu interior esta abundancia, esta plenitud, esta paz sagitario, y eso está bastante bien, tienes equilibrio, estás en un punto en el que las buenas decisiones, más bien las decisiones que tomes a partir de hoy Acerca de generar nuevas fuentes de ingreso, esto es un sí ¿Ok? ¿Y por qué? Porque te dicen, estás en abundancia, ya lo has estado sintiendo, ya has estado escuchando Los deseos, tu corazón, tu intuición, lo has estado trabajando bastante bien te has dejado guiar, te has dejado llevar y es muy importante Sagitario que continúes esa guía, que continúes esas corazonadas, vete a, a, a tu corazón, vete a, a tu interior, la respuesta sí está ahí adentro, la respuesta es un sí a cada cosa que estés eh, intentando desarrollar, si estás en una empresa, ten por seguro que el lugar en donde estás es el lugar correcto. Ok, Sin embargo, es importante que consideres que para que una, una buena relación y buenos frutos, es decir, una buena cosecha, tienes el arroyo mágico, también acompañándote en este presente, y no, nos dice, una, una, un buen negocio, un buen emprendimiento sagitario requiere mucho de dejarse ser, de ser creativo, de... En encontrar ese punto creador que tienes en tu corazón que tiene, Y que puedes fusionarlo con las ideas de tu mente Para poner estas ideas en marcha Y entonces ver cómo es que se mueven las piezas a tu favor Para generar cosechas realmente, realmente dulces, jugosas Ahora, en este fluir Sagitario, es muy importante también comentarte que sueltes el control Es decir, de repente estamos viendo que las cosas están su sucediendo de una manera tan linda, tan fluida Que tendemos a querer empezar a controlar esos resultados Y dejamos de disfrutar el proceso Aquí te dicen en tu presente que también has estado queriendo como controlar justamente esos resultados, que sucedan cuando quieres, que se den exactamente en el momento que tú lo deseas y la vida te dice, no Sagitario, en el universo los tiempos son muy diferentes a tus tiempos como ser humano. Se te sugiere que dejes que las cosas sucedan en su momento. Te toca hacer tu 1%, ¿ok? ¿Y cuál es tu 1%? Conectar con esa creatividad, sentir realmente en tu, en todo tu cuerpo, ¿sí? Que, que vibre esa sensación de, uh, de empoderamiento, de sí puedo, de sí soy capaz, de sí... Estoy haciéndole caso a mi alma y por ese simple hecho de hacerle caso a mi alma, yo ya estoy seguro de que los resultados, seguro, segura, de que los resultados van a ser a mi beneficio, para mi mayor bien, ¿ok? Es muy importante también, Sagitario, que de repente se van a estar acercando personas muy interesadas en estos proyectos, en estas ideas, y es sumamente importante que. Te pongas en mood de estudiante. ¿Ok? Toda la vida estás aprendiendo cosas nuevas y hoy es importante que abras esa capacidad de escuchar a los demás, de escuchar conocimientos, de escuchar experiencias, ¿ok? Porque ahora vamos con estas resistencias. Las resistencias o los miedos que de repente te limitan a actuar son, tienes la unión, la carta la unión. Y mira, lo bonito de esto es que toda tu primer tirada, todo el primer bloque de esta tirada está boca arriba. Esto es muy positivo, ¿por qué? Porque lo que te están diciendo es, vas por buen camino, Sagitario, solamente considera estos puntos, los que ya te hablaron en el presente y los que están todavía como reteniéndote en este, en este avanzar por la vida. Entonces, tienes a la unión. ¿Qué significa la unión en este momento en la parte económica? Es importante que te abras a estrechar lazos con personas que estén alineadas en energía, ok, tú lo sientes. La, cuando una persona está alineada a nosotros en energía, en ideas, en deseos, eh, totalmente alineada, es importante que estreches relaciones. Ya sea que se unan a lo mejor en un como socios, que se unan en un equipo de trabajo para llevarlo a otro nivel. Eh, no te resistas a este trabajo en equipo, Sagitario. Solo no puedes generar todas las cosas. No, no se te recomienda que trates de hacer todo solo, puesto que vas a avanzar. Si tú quieres tener todo esto solo y por ti y por el orgullo, de repente se te mueve y quieres que la gente vea que un Sagitario lo puede todo. Eh, estás trabajando a partir del ego, te estás enfocando en el ego y en el miedo justamente a ser insuficiente y ese miedo te limita a trabajar en equipo, te limita a escuchar nuevas ideas de, de tu equipo de trabajo no importa si estás en un empleo o eres un empresario un emprendedor, de repente te limitas ¿por qué? porque a lo mejor sientes un poco de miedo a ser tú y a reconocer tienes la carta a cobrar vida en tus resistencias y de repente puede ser que llegues a sentir justamente este miedo de si comparto o si le abro las puertas a los demás me van a robar mis ideas o se van a se, tengo miedo de que yo no sea suficiente o yo me sienta sobrepasado por las ideas de los demás entonces mejor me guardo mis ideas y mejor yo solito voy poco a poco sumándolo y voy poco a poco desarrollándolo Sagitario hoy te dicen no, es importante que sueltes todas esas resistencias te abras al apoyo, te abras a compartir, porque de esa manera tus redes de amistades y de apoyo en los negocios se van a fortalecer y tú mismo te vas a dar cuenta que puedes confiar en los demás y que al delegar o al compartir esta creatividad, esta vida, esta pasión por tus ideas se va a estar reforzando. Okay? Y eso está muy bonito, Sagitario, porque de esta forma tú vas a empezar también a brillar en los negocios. Tu economía, tu equilibrio va a empezar... Si bien es cierto, te dicen, hoy estás en un momento de equilibrio donde tienes todo, lo puedes expandir. Suelta esa resistencia a compartir, porque te da miedo el cambio, te da miedo... La metamorfosis nos habla del cambio, de, de deja morir ya la vieja versión y ábrete a la nueva... Y de repente sientes esta resistencia, este miedo al cambio y prefirieras, pareciera que prefieres estar en ese lugar de confort que de repente se, se, sale de tu, de tu estabilidad, sale de tu real sensación de plenitud y entonces empiezas como a sentirte enojado enojada contigo mismo porque por un lado tu alma te dice no, ya vamos a dejar esta versión vieja que ya no nos está sirviendo y por otro lado, tu ego o tu confort y tu miedo te dice no, espérate, aquí está más seguro, porque como que de aquel lado no conocemos. Lo que te dicen hoy tus arcángeles, Sagitario, es, todo en la vida es un constante cambio, sí o sí vas a avanzar en la vida, a la vida veniste a evolucionar, y estas resistencias lo único que hacen, Sagitario, es que sientas que vas raspándote en la vida. Sin embargo, te dicen los arcángeles, la vida no es así, a la vida no viniste a sufrir. Eh, el sufrimiento se ha dado por aquellas ideas y aquellos pensamientos en los que crees que sí estás sufriendo. Sin embargo, si tú soltaras estas resistencias, te darías cuenta de que la vida realmente se eh, tiene la capacidad de disfrutar, disfrutarse, de vivirse en abundancia. ¿Ok? Déjate ser, déjate llevar por esos cambios Vamos a ver qué es lo que te recomiendan los ángeles Aparte de soltar estas resistencias Cómo es que tú puedes ir soltándote Soltando ese miedo al cambio Y escuchando y trabajando en equipo Ok, vamos a ver Tienes la carta hacia lo desconocido de cabeza la guarida del dragón Mira, la congelación Ahorita te voy a decir por qué es importante Que escuches Y que repitas este video Las veces que sean necesarias Porque hay un mensaje muy bonito Para ti acerca de este cambio Que está viniendo para tu vida Vamos a ver Como te decían aquí en la, en la carta de la metamorfosis, todos los cambios son siempre para tu más alto bien, lo importante es la energía que tú le pones y la disposición que tú le pones para que esos cambios fluyan en tu vida o sean rasposos en tu vida, ¿ok? Ahora, es importante que tú comprendas, Sagitario, que todos esos cambios, todas estas nuevas ideas que tú vas a estar desarrollando o ya estás desarrollando, siempre tienen un momento en el que no sabes si van a dar un resu qué resultado van a dar, sea bueno o sea malo, sea positivo o negativo, por así definirlo. Recuerda que eso no existe solamente para que tú tengas como eh, esta definición. Te dicen... Cuando, cuando te aventuras a la vida, sí hay un momento y hay un proceso en el que pareciera que vas sin saber hacia dónde, en el que pareciera que el camino no está realmente definido y te dicen los arcángeles, en la vida nada está definido puesto que es un constante cambio y si lo tuvieras definido estarías limitando las posibilidades infinitas que te otorgamos en la vida para que puedas disfrutarla aviéntate a la aventura, deja las expectativas que eso es lo único que te mantiene en el miedo, suelta el control, déjanos guiarte hacia este camino que estás iniciando y que seguramente tienes esta incertidumbre de lo que va a suceder porque lo sentimos. Requerimos y es importante que nos permitas entrar en tu vida momento a momento para que podamos guiarte hacia este rumbo desconocido y tú puedas disfrutar de todas las opciones que tenemos para ti. La guarida del dragón que tienes en este momento nos invita y te invita, Sagitario, a entrar en ti, escuchar a tu alma, Okay, escuchar esta intuición, escuchar estos verdaderos deseos, porque una vez que tú escuches estos verdaderos deseos de tu alma, los vas a poder manifestar en tu, en tu parte económica, en la parte de tus ingresos. Okay? Sea la forma en la que tú estás generando esta, estos ingresos, es importante que conectes contigo en esta comunión, en este en esta conversación con lo divino, como tú le llames, Dios, ángeles, arcángeles, hadas, como tú lo, en los que tú creas, en los que tú digas, en esto sí confío, estos sí son mis amigos y me van a guiar y estoy seguro, segura que me están guiando con certeza hacia mi más alto bien, te invitan a entrar en esa conversación y también se te invita por hoy a que antes de que tomes una decisión acerca de lo que vas a lanzar, lo revises, sientas, sientas por dónde va el buen camino, escuches a las personas que se están acercando a ti, trabajes en equipo, ¿ok? Es muy importante esta parte porque tienes la congelación de cabeza y esto nos invita a... antes de tomar una decisión mental, ¿ok?, estas decisiones que de repente nos dicen, esto me va a dar más dinero, más poder, más prestigio, más, más hacia afuera, te dicen, no, detente, para esos pensamientos y escucha realmente los deseos de tu alma, porque la abundancia no es mental, la abundancia es espiritual. Y una vez que conectes con ese sentido de la abundancia, verás cómo estas ideas y estos equipos de trabajo y estas nuevas personas van a venir fuertes a tus proyectos, Sagitario. Y eso te va a llevar al siguiente nivel. ¿Ok? Es muy importante que lo consideres, que repitas este video cuantas veces sean necesarias. Y vamos finalmente con el regalazo que siempre nos dan los arcángeles Como mensaje final Tienes el estímulo Y esta carta es muy bonita Porque tiene mucho que ver Con ese empujoncito que te quieren dar Sagitario Con esa... todas Te dicen en este momento A partir de hoy Todas aquellas experiencias que vas a estar viviendo Evita ponerles la etiqueta de bueno o malo, se te invita solamente a observarlas puesto que son un estímulo para que conectes con tu alma y estas nuevas decisiones, estos nuevos proyectos que están garantizándote una abundancia y una economía más fluida, todos estos estímulos son para que te avientes a lo desconocido y disfrutes la aventura de la vida, evita ponerle etiquetas de bueno o malo, de positivo o negativo, solo observa quita las expectativas en general en tu vida, Sagitario gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita, eh, déjanos tus comentarios, por ahí tenemos pendiente un concurso, no se nos ha olvidado Sagitario, estamos revisando las personas que ya compartieron eh, estos videos que compartieron el canal porque queremos llegar a todas las almas posibles que requieran estas este tipo de guías para sanar en su vida ¿Ok? Sagitario, gracias por estar aquí. Te mando bendiciones de mi alma a la tuya.